Sí, soy una persona a la que le cuesta mucho coger la cámara y ponerse a grabar, pero es que a veces no notáis que os falta tiempo. Yo me tiraría horas y horas y días y días grabando y preparando el vídeo, pero no lo sé por qué cuando llegó el momento no estoy en condiciones de hacer el vídeo. Supongo que solo me pasará a mí, pero... de vosotros ya me conoceréis, soy Suita y bueno, mucha gente me pregunta ¿por qué me tiño el pelo de colores? Bueno, la respuesta más fácil sería porque me gusta, pero realmente también hay más cosas detrás de esa razón y es que es que realmente queda chulo, ¿vale? Queda chulo, o sea, yo ya no me veo con mi pelo natural, aunque mira, mira, me está creciendo por aquí y tampoco me disgusta, o sea, sí queda bien la verdad es que normalmente suelo ser bastante impulsiva con lo que quiero hacer o sea, me refiero, cuando me entra la neura de que quiero algo, lo quiero ya y cuando tengo que hacer algo, lo tengo que hacer ya y si espero, me pongo como muy nerviosa mierda, mosca <risa> entonces, pues hago las cosas súper... me apetece hacer esto, toma, me apetece hacer eso, toma entonces, en algunos momentos... Sí que, sí que dices, Berta, para ti pensar, realmente no necesitas comprarte eso o hacer esto, porque realmente si no, si no pensara, a veces, no sé, yo creo que me compraría el mundo entero. No, no, no, no, no. Sinceramente me apetecía un día eh, tintarme el flequillo y me tinté el flequillo. Hm. la verdad es que estaba pasando por una muy mala época y entonces supongo que fue como una manera de rebelarme, de decir esta es mi personalidad si no os gusta no os acerquéis a mí o cosas del estilo, estaba muy muy, muy rebelde y muy emo y muy pesimista y muy de todo malo y no caca, caca supongo que si hubiera estado en otros ambientes hubiera sido otra cosa pero como yo realmente me juntaba con gente que, le, que tenía los pelos de colores, que le gustaba tintarse el pelo, que veía gente siempre que se tintaba el pelo, supongo que me llamó la atención y dije ¡Hala! ¡Qué guay! Pues, pues yo también quiero. Y, y sinceramente estoy muy feliz con eso porque, porque sí, ahora es parte de mí, ¿sabes? No sé, es que se, no, no sería yo si no tuviera el pelo de colores. La verdad es que a causa de tintarme el pelo hubo gente que se fue como separando de mí y hubo gente que me quiso conocer por, porque, no sé, sentía sentía curiosidad por mí. Sinceramente veías las intenciones de todo el mundo los que se acercaban y los que se alejaban y me ayudó también a ver un poco como era el mundo, porque yo soy muy inocente. Pero bueno, que veías las intenciones de la gente, en plan. Entonces pues me junto con porque tienen pelo de colores y es guay. Y entonces es en plan solo te juntas por, por mi pelo de colores. Quiero decir, a mí quien me conozca sabrá cómo soy y sabrá, sabrá mi personalidad y sabrá mmm, qué digo, por qué lo digo. Y sinceramente, hay gente que yo creo que por mi manera de ser a veces súper feliz y súper loca y súper happy se piensa que soy tonta y no, no, no soy tonta, hijos míos, es que me gusta ser feliz sí, si para ser una persona inteligente y lista has de ser un amargado de la vida y super callado y súper pues, pues no, no, no, no creo que ese sea el camino adecuado, sinceramente y me he puesto muy... Mm, sentimental ahora pero es que es cierto, se tiene un, un, una muy mala impresión de las personas que se tientan el pelo o se hacen cosas raras a ellas mismas y, y entonces yo quiero que esos prejuicios pues que se vayan, que intentéis conocer a esas personas, que pueden ser buenas personas. Me hizo gracia a los de mi clase que me dijeron, no sé quién, no me acuerdo, que me dijo que así, que yo le, le, le parecía una persona súper seria y súper antisocial y, y borde y cosas de estas y yo, no, no soy así. Y bueno, que intentéis conocer a las personas, que os pueden sorprender. Y estoy enferma y tengo la voz muy grave. A partir de ahora no voy a prometer nada, ¿vale? Subiré vídeo cuando, cuando sienta ese ímpetu y esas ganas de subir vídeo y eh, está mi madre. Y quiero decir, no tengo mucho tiempo. Sinceramente he roto mi norma de no grabar cuando están mis padres en casa porque hoy es domingo y estoy grabando. Y no me gusta grabar con padres, pero bueno, si no tengo más tiempo, pues es lo que hay. Así que, sinceramente, espero que os haya gustado, interesado o nos haya curioseado este vídeo. Que le deis like, que os suscribáis y que, bueno, que esperéis más vídeos cuando toque subirlos. Bueno, cuando toque, según mi persona. Suscríbete.